Uno de los regalos estrella de los Reyes ha sido la bicicleta. La pandemia ha hecho que muchos prefieran evitar el transporte público y han optado por moverse por las ciudades en bici. Es un cambio de movilidad que se va a quedar. ¿Qué pasó? Jesús le había pedido una bici a los Reyes y se la han traído. Cuando la ha visto, ha sentido. Pues mucha ilusión, claro, cuando ves una bici así nueva, sobre todo esta, que es una bici que, que es de mucha calidad, pues obviamente te ponemos contento, ¿no? Y ahora, bueno, pues a probarla y a correr con ella. Y no solo se la han traído a Jesús, porque este diciembre se ha notado un gran incremento en las ventas. Se ha notado un gran interés, sobre todo en estas fechas de navidades, donde el crecimiento está siendo de más o menos un 30%. Pero no solo se ha producido en las bicicletas de toda la vida, también en concesionarios como este se han incrementado las ventas en esta campaña de Navidad en las bicicletas eléctricas. Porque la pandemia también ha cambiado el hábito de muchas personas para moverse por ciudad que han preferido... ...no coger el transporte público. De hecho en diciembre de 2019... ...facturamos tres unidades... ...y el año pasado, en diciembre de 2020... ...superamos las 30 unidades vendidas... ...y el factor principal ha sido por supuesto la pandemia. Este incremento en las ventas de todo tipo de bicicletas... ...ha tenido un reflejo inmediato... ...en aplicaciones de rutas de montaña... ...como la catalana Wikiloc. Lo hemos visto claramente la explosión de deporte al aire libre... ...que se ha producido tras el confinamiento... ...de hecho este año... La comunidad ha aumentado hasta los 7 millones de personas y hemos alcanzado los 20 millones de rutas. Y aseguran que la razón principal es la seguridad que ofrecen los deportes al aire libre. Nos vamos con Fernando en bici por las calles de Madrid. Es un ciclista convencido, pero esta ciudad le quema. Eso es el carril bici, que muchos coches lo utilizan como, como carril para coche. El que ha vivido en siete países se muere de envidia hablando de otras culturas de la bici y cómo muchas ciudades han aprovechado el virus para relanzarla. París, Bogotá, Londres, se han hecho decenas, hasta cientos de kilómetros de nuevos carriles bici. París, por ejemplo, 50 carriles bici protegidos construidos en época coronavirus. En su área urbana, en noviembre, se han movido más personas en bici y en transporte alternativo que en coche. Eh, en Madrid se han hecho solo 12 kilómetros de carriles bici provisionales, pero que en la práctica no funcionan como tales, ya que no están protegidos. La tónica mayoritaria en España. Los expertos opinan que estamos dejando pasar un tren que otros han cogido. Algunas ciudades, yo diría la mayoría, no se ha podido consolidar este auge de la bicicleta. En muchas ciudades el boom en el uso de la bici que ha traído el coronavirus y el miedo al transporte público se ha notado. Oh, hablando de un 200% de, de uso de la bicicleta. Pero la falta de una lógica general que crea un hábitat mejor para la bici impide fidelizar esos coqueteos ciclistas. Se gastan mil en 150 metros de carril bici. Cuando propuestas más baratas de pacificación, de formación ciclista tendrían un impacto mayor. Algunas ciudades españolas, sin embargo, opinan los expertos, han tenido una estrategia mejor. Es el caso de Barcelona con 21 carriles bici nuevos. Valladolid, que ha apostado por este medio, o Valencia. Ha conectado mucho las cosas que ya había y entonces ya empieza a tener una coherencia y eso se ha notado en el número de ciclistas. Pero queda mucho por hacer, porque la bici será la reina de las ciudades del futuro y esa revolución a nosotros si nos descuidamos va a pillar en un atasco. Este ha sido el gran regalo de...